Un joven resultó herido de bala en un hecho ocurrido la noche del pasado jueves en el sector Vista Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Edison Martínez, alias El Negro de 19 años, residente en Los Solares, sector Mamá Tingó, presenta herida de bala en cresta ilíaca con orificio de entrada y salida según diagnóstico médico. Pero loco, eh. sí, entonces me está cobrando. Yo le he yo a el amigo de ahí. Por, por eso me alegro ahí, tiro. Y después salió huyendo. ¿Eso sí, no Si no, ahí no era otro hombre, que era de vida Entonces fue a cobrarlo, el OE okay. okay. ¿Y dónde pasó eso? Y de vaya ya aquí en el Caliente ¿Cuándo pasó? Anoche ¿Y ¿Cómo se llama? ¿Quién te dio el este Me se me olvidó el nombre de ¿El nombre tuyo? El nombre de Maitín ¿Qué tú le pides a de ti? No, andan atrás de ella ¿Eh? Andan atrás de ella